Un tiempo pensando en no hablarte más, es que en realidad me siento mejor si es que está la soledad y en base tristeza de tanto juntarnos formamos amistad. Y ahora vivo con ella y todo mejor en verdad. Pasaste mi vida dejando tu huella y ahora que no está, vi la claridad. Conocí la tranquilidad y con calma me dicen que no piense en ella, que me mentalice. El tiempo ha pasado bien, pasarse a su marca, solamente hacer cicatrices. Y ahora visto de marca y cada noche a mí me marca. Nuevo y que le canta con marcas. Y por ahí se dice: Soy la maravilla. que cuento dinero como fuera Farca. Y entonces, y entonces, nada nada no va a ser o el carro. Quiero fumar más de la mata. Y solo pienso en la plata en la busca el tesoro sin ser un pirata. Y un va carro y solamente quiero más plata. Buscando en un sueño el tesoro y añoro que me lleve para la siguiente etapa. le acciona el reloj. Y se te pasó el tiempo, no me hable de amor. click clack suena la Glock. Pase pues el carro y al carro se la descargo. Click clack, suena el reloj Ya se es te pasa el tiempo, no me no le de amor Click clack, suena la glock Pase pues el carro y al carro se la descargo. Click clack, suena el reloj Suena el reloj, suena, suena. Y al carro se la descargó Fresco, let's go Bajo la bendición del tres bro Nos vemos, luego Ya no quiero perder tiempo Fresco, let's go Bajo la bendición del tres bro Nos vemos, luego Ya no quiero perder tiempo Quiero flow cancún derrochando la plata sub a tu amor de rata y al tarro le puso un balazo en las patas No quiero problemas, sirve muy majatán la las penas si el amor se escapa Quedamos en la buena buena, la flaca Cambiamos el sistema de saca manchaca lo que quiera, ya no estoy pante ti Deje la tótera me puse buce pa' Te acordas la billetera, te buscando el shit Ya cambié el tapete, si no soy feliz Tu prende mi fin, relajado, chill Tomando una pila, etiqueta a mi El panamán dream, buscando un Ya se te pasó el tiempo, no me le de amor, clic clac, suena la Glock Pase el carro y al carro se la de cargo Click clack Suena el reloj Ya se te pasó el tiempo No me le de amor Click clac Suena la Glock Pase el carro y al carro se la de Cargo Click clack Suena el reloj Suena el reloj suena, clic clac Suena el reloj Suena suena suena suena click clic clic clack Suena la Glock Pase el el Pasa el Pasa el carro y al paso el carro